Hoy os traigo Resident, Resident la... Evil 7. Eso, hey, muy buenas monstruitos. ¿Eras tú la local Chucho, la local Chocho, tú eras la local Chocho? ¿Eras tú? Mía, gracias a Dios, soy yo, soy Ethan. Ethan. Ethan, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te te ha visto alguien? Te ha visto él? ¿Él? Hay alguien más aquí. ¿Qué está pasando? Papá está cerca. Tenemos que irnos. Papá. Tenemos que irnos ahora. Vale, el mismo papel que no hace falta cogerlo. Eh, se nos va a volver loca del coño, llamas? ya os digo. ¿eh? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. ¿Tres años? ¿Qué han pasado tres años? Yo de ti. No, que no hay nadie, ¿eh? Era tú. Va a venir ahora, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no salir de aquí. Creo que Por cierto, aquí. el pelo pixelado no, lo siguiente. Pelo de mía, vaya. Se deja avanzar. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir sí. por, por aquí. Por aquí. Mía. ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Y esto ahora mágicamente ha cambiado, ¿sabes? ¿Qué pasa ahí? Eras tú la local, allí. Es allí. ¿Es es. Recuerdo esta habitación. Aquí había otra puerta. Estoy seguro. ¿La que ¿Qué pone? Pasa? Ah, mira, esta no es la está. abuela. No ¡Basta! Bueno, ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? Muy loca, no, muy por favor. Tenemos que salir de aquí. Quédate aquí, vale. Me va a pegar una puñalada por Excelente. detrás que no lo voy a ni a esperar. ¿Qué pone? E1, experimento 1. ¿Esta es la vieja? Ok, experimento 1. ¿Eras tú. Ah, que me tengo que llevar los muñecos con el más rollo que me dan a mí los muñecos. Ok, esta parece mía. Esa he es dado todavía más miedo. Vale. Pone. No, no. Mía. Ay, mía, no, está! mía se fue. Ah, vale, que han abierto esto por aquí. Ya no te vaya Aquí abajo no me habré dejado yo nada, ¿no? Para intentar pegarle ahora o algo No, ¿verdad? No, no hay nada Ok Ay. Ay, Que me abren hasta la puerta, que bien Amable uh -huh. Amable es ellos, ¿eh? Que me abren hasta la puerta Ahí no hay nada Puedo coger el teléfono. Ok. Mapa de la casa de invitados. Ok. Vamos a ver un momentillo el mapa. Para yo hacerme una Una referencia, para así decirlo. Estoy aquí. Baño. Uy. Ahí ha sonado algo, ¿eh? La sala de estar. Eh, un pasadizo. La puerta de atrás, ¿vale? La cocina. Ok. Tirófano. Vale, esto es donde hemos estado antes. Vale, vale, vale. Venga. Y el desván. Y en el ático no hemos estado, ¿eh? En el ático no hemos estado todavía. Pero bueno, ahora supongo que entraremos, ¿no? Ese, esa mini carga de juego, eso ha significado que, que acabamos de pasar una zona y que se nos va a activar algo, ¿eh? Ya os digo. ¿Alguien en casa? Vale, me hace falta una llave, creo Tengo que bajar otra vez al sótano No me, no me digas que tengo que bajar otra vez al sótano A ah, por algo Me parece a mí que sí, ¿eh? un momento, gente ¿eh? Me parece que tenemos que buscar una llave que no hemos encontrado, ¿vale? Así que voy a mirar un momentito el mapa que Yo creo que de donde me viene el sonido de aquí Y voy a mirar eh, El mapa un momento Para ver si me dejaba algo, ¿vale? Si me sale alguna zona o lo que sea Que me haya dejado algo Ok, la cocina Me hace falta ir a la cocina Y para eso tengo que volver otra vez para atrás Bueno, no puedo porque las escaleras se me habían roto ¿eh? Así que no puedo volver por ahí la cocina, ¿cómo puedo entrar a la cocina yo? A ver, vamos, buscar una cosa Cerrar eh... Vamos a intentar utilizar esto Que no puedo, ¿verdad? No puedo, vale Pues algo me habré dejado yo en el sótano Seguramente No sé si esto lo puedo abrir, ¿no? ¿verdad? Okay. Me habré dejado algo por algún sitio Una llave, seguramente Y hay que buscar esa llave, ¿vale? Ah, no, ahora me da la opción del teléfono. Vale. ¿Dónde me habré dejado yo la llave? Pues no tengo ni idea, ya os digo, ¿eh? Vámonos otra vez para el sotón. Una linterna por algún lado. Me gusta cómo está bajando la escalera. Viene susto. Ahí. Está Y al final muero. Y ahora, ahora, date la buena, hija mía. Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí. Es falso. No que un billete de 3 euros. Deja Demonios seres míos, vamos a curarnos, ¿vale? Pero de esta, esta señora no me fío ni un pelo, ya os digo. ¿eh? La llave, la llave, no sé si está todavía. Eh, me deja abrir. Tengo que volver otra vez para acá, ¿o qué? Me fío de ti, ni un pelo. No mueva. Creo que ahora voy a tener que bajar, ¿eh? No, vale. A ver, me estoy poniendo un poquito nerviosa, gente, un momentito, ¿vale? Que estoy mirando por dónde puedo irme. No tengo la llave, que me hace falta, seguramente, y eh, le acabo de cagar un poco, porque no he abierto la puerta. Era ver cómo nos vamos de aquí, ¿vale? Eh, voy a echar un vistazo, por si acaso. Pero no creo yo que pueda hacer mucho, vale Sigue ahí ¿Dormía? Voy a investigar A ver si ella tiene algo Que no creo, vale ¡Que se vuelve a levantar la perra! Ya hemos abierto la puerta. ¡Pate! ¡Gracias! ¡Dio la hacha. Te va a matar. Te va a matar a la perra. No deberías haber venido. Ahí Ahora ya. tendrás que morir tú también. Que te doy con el hacha, ¿eh? Que me dejes en paz. ¡Perra! ¿Qué, qué, qué saludo más cariñoso, ¿eh? Después de tres años a mi mujer. Pero bueno, ella también ha tenido un saludo bastante amable conmigo, ¿eh? <risa> no, esta no está muerta todavía, ¿eh? ya, ya os digo. A ver, vamos a darnos bulla. Vamos a investigar un poco a ver qué hay por aquí. El teléfono. Pero coge el hacha. Coge el hacha que lo tiene clavado. Espera tú, te va a venir otra vez, ¿eh? Vamos a ponernos por Me va a venir otra vez, gente. Lo estoy viendo. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. El ático, ático. eras tú. Ve allí. Ahora. Viene otra vez mi mujer, ¿eh? Ha abierto la puerta de allí. Eras tú. 3, 2, 1, la perra no está, la perra no está, está abierto ya la puerta ¿eh? Ahí Seguro, vamos vale. Seguro, seguro, vaya aquí me falta un fusible, ¿no? Tiene que estar por aquí, eh Qué raro que no está Ahora sí vamos a guardar la partida, ¿vale? Vamos a guardar la partida Ahora, porco, si no, después ya No sé yo lo que va a pasar ¿eh? Bueno, el ático El ático lo tengo que activar ¿eh? Con el fusible, el fusible lo tengo que encontrar Que el fusible tampoco da con él A ver, ¿eso qué? No, eso no Ok También lo tengo que buscar y no sé dónde está ahora mismo Le vamos a echar un vistazo Supongo que la puerta eh, de aquí no podré salir. Me habrá cerrado a mi mujer. ¿Y esta? ¡Ah, mira! Vale, vale. Ya sé dónde está el fusible. Aquí tiene que estar. Okay. Vale. Perfecto. Vale, vamos a poner el fusible. De tu perra. La de tu madre. Perra, perra que perra. Va para allá. Estoy viendo. Me va a atacar otra vez. aquí no está. Ahora cuando vayamos vaya me la voy a encontrar. Estoy viendo. Vale, tenemos ya el fusil Perfecto. Y ahora ya podemos activar la palanca, eh. ¡Susto, susto! Tranquilo, tranquilo, soy yo. Sí, sí, tranquilo, soy yo. Un mojón no sé de pato. Que no señor. Ah, pero tú a mí sí, ¿no? No deberías haberlo he hecho. Yo creo que esta es la del. La Lambert, ¿no? De No. me van a cortar la mano ¡Bua! ¡Bua! Eh, por cierto, me voy a curar eh, ¿Dónde era para curarme? Aquí Me voy a curar porque estoy viendo que como me dé un toque más muero ¿Vale? Y ahora vamos a ir manquito como todo... En toda la historia ¿eh? Va a venir a día, Va a venir pero vamos, cagándonos. Vamos La pistola me la llevo. Ok, perfecto. De acuerdo. Vale. Vale, vale, vale. Por cierto. ¿Tengo otro arma? No, ¿no? Vale. Me falta, creo que un, un hacha, ¿eh? El hacha que he yo antes me parece que me falta. Rima mucho esa escalera me parece porque ahora eh, va a venir la tía ¿eh? me parece aquí vamos a tener una lucha bastante intensa además munición, perfecto ahora sí que sí, nos vamos para arriba ahí viene A tomar viento, papá Ah, no, que es la desgracia Toma, en la frente Otro en la frente no. Perra, perra, perra, perra, perra Perra, perra, que perra eres Que perra, que perra, mi amiga Que perra ¡Qué perra Vale, ven. Qué guapa, ven. Uno en la frente. Dos en la frente. Tres en la frente. La perra. ¿Qué te ha dicho? Me va a matar. Me va, me va a reír. Chicos, llevamos damos una primera muerte. Bueno, no, sí, sí, el perreo. Esta señora lo tiene bien intenso, ¿eh? Eh, vale, vamos a reiniciar Tercer intento, chicos <risa> Vale No sé cuántos disparos le hace falta ¿Vale? Pero espero no fallar tantas como ahora Y me voy a subir un poquito el volumen Para poder escucharla, ¿vale? Que no, no la escucho a ver. Vale, hemos pillado esto De hecho, hay un truco Que no lo he hecho Porque soy medio tonta eh, o sea, que no hay realmente un truco Es ¿eh? saber cómo guardar lo... Las curaciones, ¿vale? Si yo antes de llegar aquí no me hubiera curado Ahora mismo tendría dos Sí, es cierto que estaría bastante toca, Pero no lo, lo suficiente Para que me mate, ¿vale? Entonces tendría dos... dos intentos Pero como soy media tonta ya me conocéis, ¿vale? Pues eh, tengo solamente una curación Pero bueno, vamos a intentarlo por tercera vez A ver si ahora... Estamos para atrás, estamos para atrás Vale, ¿qué hay que aquí de atrás Va a venir con toda su rabia Va a venir con toda su rabia la perra de. que ¿no? Vuelve a casa, este Vuelve a casa Venga, ven para acá Venga Vuelve a casa, Vuelve a casa Venga, la puerta? Una en la frente, dos, no, la... otra, otra, déjame otra, déjame otra, de... venga, ven, ven, Vente, ven, ven, vale, ven, nos vamos Ahora lo la hecho de lujo, vamos Ahora ahí lo hecho hecho lujo, lujo, Vale, Vale, un un poquito toca todavía. Soy un pelín de todavía esta pared no la voy a, a tocar ¿Vale? Voy a intentar, niña, otras Otras cuantas Vale, lo vamos Lo vamos Como tarda un pelín con la puerta Vamos a intentar jugar con eso, ¿vale? Vamos a meternos directamente Para que venga por nosotros por aquí Tengo donde la quiero ahora mismo, ¿vale? ¡Uy! Vale, vale, vale, demasiado rápido, demasiado rápido, gente. Espérate, demasiado rápido, ¿eh? Esta puerta no quiero que me la toque, ya os digo, ¿eh? Por si acaso, por si acaso. Ya me ha saltado todo un logro, ¿eh? Esta perra, hija de tu madre, hija de tu madre. ¡Quita, bicho! No, ya me ha roto la puerta, gente. Ah, no, no me la roto Otra de la gente, guapa Y otra de regalo Vale, vale Está por aquí, eh No sé si tiene que cortar algo más Vale, viene ahí, viene ahí, perfecto Perfecto, vale No me queda, uno, no me queda, no me queda otra, vale, vale, vale ¿Dónde estás? a la puerta uh, vale vale vale <risa> ay dios mío que eso estamos pegado la, la perra vale está allí está allí ¿eh? veo la sombra veo la sombra amiga toma la frente. tengo que hacerlo yo también tengo que hacerlo amiga Ente, ven. oye ¿eh? no me hagas el baile del samito por favor no me hagas el baile del samito en la cabeza, hay que darle la cabeza, ¿vale? Tenemos estas dos oportunidades todavía, ¿vale? Me la llevé. Me la llevé por lista, ¿vale? Venga. que contenerla. Hay que contenerla. Toma. A ti hay que contenerte, amiga. Estás muy, muy rebelde, tú, ¿vale? ¡Le dado? No lo puedo creer. Pues el hacha, por favor. Se la ha cargado Va a venir el papi, ¿verdad? ¿Está muerta o no está muerta? ¿Acaso? No, ¡ay no! Me la puedo creer Vale No lo hemos pasado, gente <ríe> No lo hemos pasado Tercer intento Pero lo hemos logrado y encima sin gastar la cocuración, ¿eh? No estás invitado. Me acaba de salir el logro ahora mismo. Ay. Se la lleva también con él, ¿eh? Pelea bastante intensa. Go tell and